¡NOSOTROS somos LOS MASTERCRAFTERS! Todo esto empezó cuando yo estaba buscando un juego creativo y encontré Minecraft. Después se lo pasé a Lautaro y Lautaro encontró una forma de descargarlo. Sí, descubrimos la forma de jugar online. Le comenté al profe eh, sobre el juego. El profe me decía que sí, lo, lo iba a investigar. Le seguía insistiendo sobre el juego y hasta que un día nos dijo, vamos a probarlo en informática. Eh, lo probamos, al profe le gustó y nos, nos interesó mucho hacer eh, proyectos con el juego. Co. En el acto del 25 de mayo nos tocó hacer eh, juegos viejos, pero nosotros decidimos hacer juegos de hoy en día. Nosotros estábamos en el acto del 20 de junio, el día de la bandera, y habíamos hecho la bandera. Yo estaba grabando... El profe nos indicaba que hacíamos, mostrábamos todo y había un montón de gente y nos pusimos nerviosos y todo. Hace un mes atrás me acuerdo que le enseñamos a facilitadores el Mindtest, que es un clon de Minecraft, a cómo utilizarlo. Yo en ese momento me sentía muy nervioso, más que nos preguntaban preguntas muy difíciles, ya que con suerte pudimos, entre todos como grupo, pudimos responder sus preguntas y se fueron muy contentos. Yo pensaba que no podía ayudar a nadie, pero por lo visto es que al profe me pidió ayuda, lo ayudé, también les enseñé lo que yo no sabía. Y bueno, el profe como que me motivó mucho a que yo siga eh, ayudándole en el trabajo de MindTest. Además de Minecraft y MindTest, también trabajamos con Unity. Estábamos haciendo un juego sobre la escuela, aunque es muy difícil tratar de, de programarlo porque no es no es tan fácil porque tenemos que usar un, un lenguaje más difícil de, de programaciones. Vamos eh, ¿no a un mundo plano mejor. Ahora estamos colocando el suelo de la escuela. Hay un proyecto distrital de fomento de las habilidades individuales. A partir de eso pensamos en usar esas habilidades en una propuesta que tuviera que ver con contenidos curriculares. El problema era que los facilitadores y yo no sabíamos sobre Minecraft. Así que con la colaboración del equipo de conducción de la escuela organizamos encuentros y los chicos nos enseñaron sobre Minecraft y sobre Mindtest. Nuestro trabajo fue entonces hacer una transposición entre lo que aprendimos de lo que nos enseñaron los chicos a una propuesta que los involucrara a ellos en cuanto a manejar perímetro, superficie, las bases de proporcionalidad e hicieron una maqueta de la escuela, una maqueta digital que se hizo en trabajo colaborativo e incluía todas estas cuestiones pedagógicas en la realización porque ellos son nativos eh, digitales. Por lo tanto tenemos que enseñar de otra manera. Tenemos que enseñar de una manera distinta a las que nos enseñaron a nosotros. Ahora vamos a empezar una, a construir la escuela, vamos a hacer el, el, la entrada, por así decirlo. Y bueno, dale. Vamos a hacer las escaleras primero, así